Yo creo que tenemos que preguntarle a nuestros amigos de Valerza, porque ellos saben absolutamente... Exactamente, todo. hoy es miércoles de Valerza, en este caso nos va a acompañar Pablo Luro y nos va a contar la verdad acerca del dólar. ¿Cómo estás Pablo? Buen día. Buen día Nancy, buen día Marcelo, buen día a toda la gente, ¿cómo están? Todo bien, barro. bien, bien, ¿vos qué tal? Bien, todo bien, ¿qué pasó Marcelo ahí? Le pusimos un muñequito a Nico y ganamos el lugar. No, no esto, esto es así. Este, pinchamos, ¿viste cuando hacés el vudú? Ajá. ¡Tin! Sí. Lo pinchamos ahí lo dejamos. No. De no, ya notaba. Cuando iba al piso notaba esa interna y dije, Marcelo, en cualquier momento ve No. Ves que vos, vos sabés todo, ¿no? Sabés todo. Sabés todo. Por eso te Vamos. llamamos para preguntarte <risa> el dólar. <LOL>. Tengo que <risa> hacer algunas cuestiones. Bueno chico, la, la verdad que, que, que en estos momentos hay que ponerle un poco de humor, por ahí alguien que hace como yo 15 años que está en el sistema financiero está acostumbrado a este tipo de crisis cambiarias constantes que vive la Argentina, sí. la realidad es que yo tengo 39 años y de que estoy en la panza de mi madre es que hay crisis en Argentina, acá hay que ver cómo afrontamos este tipo de crisis, miren para mí la Argentina es un juego de ajedrez, ¿qué significa esto? antes de hacer un movimiento, hay que pensar las cosas dos veces, porque podés quedar jaque mate. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cuando hemos hablado varias veces que tuve la oportunidad de ir al piso, Nancy, ¿te acordás cuando hablamos del crecimiento de Valerza? ¿Cómo pasamos de 10 inversores a 200? Y hoy tenemos 750 inversores activos en 8 provincias. Sí, me Esto se debe, hemos hablado mucho sobre el asesoramiento, ese enlace con el inversor, que atrás de cada inversor hay una historia, pero especialmente lo que yo llamo que es la confianza, la credibilidad y el cumplimiento, que son todas palabras que hoy no abundan y están reflejadas en la situación que está pasando. Nuestros inversores, por ejemplo, ante este tipo de crisis, están cubiertos porque nuestro encaje financiero está en el exterior, está fuera del riesgo argentino. Nosotros hablamos un poco siempre sobre, por ejemplo, tener servicios, estar siempre un paso adelante en el mercado, en febrero de este año perdón, del año que viene, vamos a estar inaugurando las primeras cajas de seguridad no privadas, bancarias, en la historia de Jujuy, en la cual ya tengo una preventa exclusiva con mis inversores. ¿Y te acordás, Nancy, que hablamos hace dos meses, la última vez que vine, sobre este veranito financiero? Sí. En el cual no era un verano, sino que duró menos que un amor de verano. Nada, fue una quincena. Fue la quincena, la de... más, Duró exactamente tres semanas. Creo. En el cual nosotros le contábamos a la gente cómo podía una solución que la seguimos teniendo, en la cual uno puede transferir pesos, llevarse los dólares, o en el peor de los casos, acompañar al dólar y salir en pesos. Pero tengo algo bueno para contar a la gente que está del otro lado. Primero le pido a la gente que en estos momentos hay que tener la cabeza muy fría. Hay algo que se llama dólares, que son los dólares de los argentinos que están en la reserva del BCRA. Eso está en un encaje. Escuchen esto, está en un encaje, no los pueden tocar. Hace dos meses que la gente está yendo a los bancos a retirar los dólares y están. Ahora no estén asustados por el tema de los turnos, es por un tema de protocolo. Los bancos sacás un turno, vas y retirás los dólares. Pasa lo mismo que hace cuatro años, chicos. Disculpen que diga esto, según que está en el gobierno y según los audios que recibimos, la gente tiene que estar tranquila de esto, porque es muy normal en Argentina que estén constantemente corriendo audios e informaciones que son fake news. Ustedes que están en comunicación sí, sí, saben sí. más que nadie que hay muchísima comunicación, que es buenísimo, pero ustedes se imaginan en el año 2011 que claro, nadie usaba WhatsApp, recibir un mensaje en el cual decía, "Me acabo de encontrar con un amigo que fue una atracción de servicio que estaba cargando nafta y le dijeron que venía un corralito" y es incontrobable. Claro. O sea, la gente consume tanta información en el 2011, no, no manejamos WhatsApp ni teníamos Twitter. Más, mucho Facebook, Instagram. Entonces, la, es buena la información. Pero la demasiada información, ya la gente la abunda. Claro. Ahora, sí. les quiero dar una buena noticia para mí. ¿Cuál es la realidad del dólar bajo mi mirada? De conocimiento y experiencia. Yo creo que en 5 a 7 años, falta un poco. 5 a 7 años, todo este panorama va a cambiar. ¿Saben por qué? Porque las camadas... Que están viniendo, que nacieron a partir del año 1993, 1995, se acabó la plata abajo del colchón. Son camadas que invierten en acciones, en Bitcoin, en obligaciones negociables. Vamos a encontrarnos con una camada que está muy asociada y vinculada a la tecnología. Mira, Marcelo, si sí. querés, hacemos un ejemplo que te quiero contar algo. Si vos tenías en tu cajón hace cinco años 10 mil dólares sí. y yo hoy te pido esos 10 mil dólares. Te digo, ¿cuántos dólares tenés? ¿Cuántos dólares tengo yo? Ahora sí, si hace no, cinco años, sí. Por ejemplo, hace cinco años, yo te digo, vamos en un juego, hace cinco años vos tenías 10 mil dólares en un cajón. Hoy sí. después de cinco años, volves a abrir ese cajón. ¿Cuántos dólares tenés? 10 mil? mil. Perfecto. Si son 10 no, mil dólares... me gasté Sí, 10 mil dólares. Si no, más, no gastaste nada, Marcelo. No, claro. Marce. no gastaste nada, <ríe> Marcelo. Pensé que era Nico, pero Marce también los número. No, no, a ver. Eh, si esos 10.000 dólares... ¿Qué si 10, qué pasa, 000? Pablito? Que de esos mil dólares tuve que usar mil porque necesitaba, <risa> teníamos... Ah, tenía que arreglar el auto. Tenía un rojo ahí y se me fundió el auto. Ah, eso. Eh, Marcelo pues. es. Bueno, si de esos mil dólares me los prestas a mí y me los llevo a Italia, sabes cuántos euros me dan? ¿Cuántos? 8.000 mil 8.500 euros. Lamento comunicarles que el dólar también devalúa. Sí. Pero si ahora, por ejemplo, yo le digo a Marce, hace cinco años, Marce, vos me conocías a mí, o a cualquier asesor, y te decía, mira hace una colocación anual del 4% en dólares. Simplemente el 4% anual en dólares. Esos 10.000 dólares se hubiesen transformado en 12.000 dólares. ¿Qué quiero llegar a esto? El concepto de las nuevas generaciones y de hace cinco años para acá, es empezar a mover el dinero, lo hemos hablado. Claro. No importa si son pesos, dólares, uno tiene que tener la conciencia de que la plata le tiene que quemar de las manos, sea cual sea el billete, porque todas las monedas del mundo, y especialmente con la pandemia, empezaron a devaluar. Empezaron claro, a devolver. Y hay un dato clave, y recién lo diste Pablo, eh, estas monedas virtuales, si se quiere, de alguna manera, como lo es el, el Bitcoin, que creo que es el, el, el más representativo de todas las, las criptomonedas. O el más ¿no? conocido, si se el, quiere. El, ¿no? Es el más sí. conocido porque creo que es la primera. Pero este muchos de los chicos, tengo un hijo adolescente, que constantemente me habla del Bitcoin. Esa uh -huh. es la nueva camada que decís. Claro, esa nueva camada nos genera muchísima expectativa porque estos 130 mil millones de dólares que tienen los argentinos en caja de seguridad, abajo del colchón, bueno, los hijos lo van a retomar y van a empezar a hacer todo lo que es el sistema financiero, comprar acciones, obligaciones negociables. Las nuevas generaciones, a mí particularmente, las espero con mucha expectativa porque vienen con otra mentalidad. Ya sabemos que los chicos manejan la computadora de una forma impresionante, pueden entrar a cualquier sociedad de bolsa y empezar a... ...actuar y comprar acciones... ...no tienen... ...lo noto mucho en Valerza, Marce, Nancy... Sí. ...es que la gente de la camada joven... ...no ahorra abajo del calchón... ...lo mueve, porque entendió el concepto claro. financiera. Eh, Pablo, y, y lo llevemos a algo, si se quiere, concreto... ...porque muchos van a decir... ...bueno, yo no tengo ni mil dólares, ni mil pesos... ...¿qué hago con los mil 3.000, mil pesos... Que, eh, que me sobran, que los quiero ahorrar, pero bueno, ¿y qué hago? Ya no los, puedo comprar los 200 dólares. No sí, este sí. Feriado eh, bancario virtual. Exactamente. ¿no? ¿Qué le podemos decir a esa gente que quizás, bueno, tiene un restito. Y quiero cuidarlo. Exactamente, para invertirlo. O sea, no, el, el tema, justo Marce, de los feriados virtuales, ya ayer de la noche, VCRA firmó con el ANSES y va a empezar a ver un cruce de datos. Recordemos que de las 5 millones de personas van a poder sí. solamente 800 mil personas comprar dólares. Es lo mismo que pasó en el 2011. En el 2011 tenías que firmar una declaración jurada en la AFIP sí, para sí. poder comprar dólares. Es un cepo. Uh -huh. Por eso hay es que hablaba de cómo afrontarlo. El tema de que me comentás, Nancy, ¿te acordás cuando fui con los chanchitos? Sí. E hicimos ese juego. Sí. Bueno, hoy ocho personas ya están ahorrando mil pesos por mes porque les hice un seguimiento a través de las redes sociales y me fueron contando. Uh -huh. Es fundamental, y lo hemos hablado con vos, el concepto de no pensar que uno tiene que ser millonario para invertir. Es erróneo. Yo tengo mi experiencia, que está del otro lado... Yo arranqué a los 24 años ahorrando 50 pesos por mes y siempre me puse un objetivo. La libertad financiera es un producto en el cual uno puede estar constantemente, mes a mes, a través de una tasa compuesta, ahorrando 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, le das una tasa de interés y a fin de año vas a ver la diferencia. El concepto es arrancar a invertir, sean pesos o sean dólares, y darle un movimiento a la moneda. Miren, hay una frase que quiero ser muy sincero. Particularmente es fácil casarse con el dólar, pero es más difícil divorciarse del peso. Porque sí. el peso es nuestra moneda de uso. Exacto. La gente viene, me dice, Pablo, el dólar... No, me quedo con el peso, porque de acá a un mes me tengo que comprar el auto, o tengo que construir. Por eso yo siempre digo que en Valerza, el inversor, detrás de eso hay una historia. Cuando uno la gente lo escucha, sabe qué tipo de jugador es si va por el peso, si va por el dólar, ¿en qué etapa de su vida está? ¿Qué estás buscando? Yo una vez conté a una persona de 68 años con una jubilación mínima, ¿para qué va a guardar los dólares? Claro. ¿Cuánta expectativa de vida puede tener? En cambio, dice, yo me hago la renta en pesos y me voy todos los meses a tomar café con mis amigas, ahora cuando se pueda me hago un viaje a Cataratas. Imagínense que con 750 inversores, la cantidad de historia que tenemos. Claro. Exactamente. Sí. Pablo, la gente que se quiera comunicar con ustedes, ¿cómo están atendiendo? ¿Les pueden mandar un mensaje? Sí, yo les voy a pasar un teléfono, que nunca lo paso. Nosotros estamos en la calle Alvear 499, por protocolo del COE. Tienen que pedir un turno al teléfono 388-520-6730. 388-520-6730. Y nos encuentran también en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. O a info.valersa.com.ar. Eso sí. Bien, ahí voy también tener pueden tener mandar. Charla. Claro, exactamente. la misma charla que, que estamos teniendo acá, uh -huh. la tenés con... Con vos, Pablito, y vos le vas a decir cuánto tenés, vamos por acá, vamos por allá. ¿Cuál es la no, realidad de cada uno, y, no? Y multiplicamos. Exactamente. Y, multiplicamos, y cuidamos la platita, la poca que tenemos. Eso es importantísimo, chicos. Uno escucha muchísimo, tengan su propia experiencia, conózcanos y empecemos a hacer algo juntos, que es lo más importante. Ahí está. Muchas gracias, Pablo. Siempre muy claro en todos los conceptos y, por supuesto, esperamos a la gente de valerse el próximo miércoles. Perfecto. Un gusto, Marcelo, verte. ¿eh? Igualmente, Pablito. Saludos. Gracias. Chau, chao. 8 de la mañana, 34 minutos.